Lo un capo, entonces yo no sé de eso, de que, que gente, ¿dónde están los querellantes? Si yo siempre me mantuve en la calle. Tengo 27 años, Macorí, sin salir de Macorís. Entonces no es verdad, que, que si yo había tenido estos heridos, me habían estado buscando, ¿o no? Yo tengo 27 años, sin salir de Macorís, nunca había tenido problema primera vez, con la mujer. ¿Cuál es el nombre tuyo? José Hibeto Brito. ¿A qué tú te dedicas, José? Yo soy trabero, 27, eh, tengo más de... 20 y pico desde que tengo uso de razón trabajando gallo. He trabajado durante